Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, expresó este lunes que esa organización no fue invitada a la visita que hizo el pasado domingo el presidente Danilo Medina a la construcción del Hospital Nuevo de San Francisco de Macorís. Eh, no fuimos invitados como grupo social y popular, con... que debimos ser invitados para plantearle a los cara a cara. ...todas las demandas que este pueblo necesita. Plantearle al presidente que él declaró de emergencia en Puente de Ugamba... ...hace más de dos años y no eh, se ha realizado esa obra... ...o tan importante obra necesaria para esas comunidades de Ugamba... ...la Riveras y otras. Pero también decirle que aquí él ha prometido... Que se, ...que se iba a construir una Plaza de la Cultura... ...la carretera San Francisco de Macorís y San Juan... ...que se iban a hacer las obras complementarias del CUNE... ...y que entreguen para eso... La, la, la, los terrenos que está ocupando agricultura para que los estudiantes puedan tener mejores condiciones. Pero también el sistema cloacal de San Francisco Macorís, entre otras demandas que están ahí y que ellos han negado. Y nosotros entendemos que cara a cara se le podría hablar del asesinato del compañero Vladimir Antigua, de que se resuelve ese problema y en los policías. Pero es un gobierno irresponsable, un gobierno que le le corre a los problemas y por eso tiene que ir a los lugares escondidos a hacer actividades o eh, visitas sorpresas y nosotros entendemos que este pueblo enfrente a esa situación de indiferencia de olvido y de, de desprecio por movilizaciones como las que vamos a sostener en los próximos días, como movilizaciones sorpresas, como hace sorpresa, el pueblo también hará sus movilizaciones sorpresas. Un velatorio el 18 a las 10 de la mañana en el Parque Duarte. Y concluyendo esta etapa con un movimiento huelgario el día 7 en todo San Francisco de Macorís por 24 horas. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.